Esto es un árbol, o al menos un intento de árbol. Para dibujar el tronco usamos un cilindro, para las ramas una serie de figuras triangulares, y no puede faltar un círculo para el agujero del tronco. Pero este dibujo es solo una aproximación. Si se quiere describir un árbol o cualquier cosa con precisión, hay que recurrir a las matemáticas. Ellas nos ofrecen una poderosa herramienta, la geometría fractal. Los fractales, aunque no hay una definición fijada, es algo que tiene eh, dimensión fraccionaria. ¿Qué quiere decir eso? Porque todos conocemos dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Pues es algo así como si pensamos en una varilla y cuando una varilla la haces el doble de larga, pues entonces, pues pesa el doble, en cambio si uno toma un plano y lo hace el doble de largo en cada una de las longitudes pues pesa cuatro veces más. Bueno pues hay objetos con una estructura muy extraña que son los fractales donde eso no ocurre pues con saltos de ese tipo, que se duplique o que se multiplique por cuatro o que se multiplique por ocho sino que se multiplica por unos números intermedios y en ese sentido tienen dimensión fraccionaria. se convirtieron en un objeto, una especie de icono artístico? Pues solo el hecho de que fueran objetos tan artísticos hace que sean ya fascinantes y Ahora pues todo el mundo seguramente buscando en su casa tiene algún libro o algún póster o algo donde hay una imagen de un fractal en algún sitio. La parte artística pues esa va a seguir creciendo, o sea pues por ejemplo ahora uno ve en YouTube, ve un montón de vídeos porque hay un programa para generarlo de fractales tridimensionales en tiempo real donde uno va viajando dentro de ellos y tal. ¿eso sirve para algo? bueno pues sirve pues para que uno realmente disfrute viendo esas imágenes tan bonitas. Pero los fractales eh, sí, que en manos de diferentes científicos, pues han sido una explicación de cierta realidad. Había algunos modelos naturales que intrínsecamente requerían esos objetos. Por ejemplo, cuando uno inyecta un líquido que es muy denso dentro de otro que es menos denso, pues enseguida hace así como unas, hace un, una especie de dentritas, algo así como, como las, las neuronas que se ve ahí, unas divisiones muy grandes. Y entonces el modelo natural para eso son los fractales. Entonces se convirtió en un objeto multidisciplinar. Otro ejemplo es con la dinámica de poblaciones, pues tú haces un modelo el más simple casi que se, te, que se te ocurre, pues eso se escribe con una ecuación matemática sencillísima. Pues cuando uno ve la dinámica de esa población, pues surgen modelos que son fractales. Los fractales pues, surgieron al principio, como, como ya he dicho, como un objeto informático. Uno de los ejemplos primero fue cómo generar un, el dibujo de un helecho pues con unas pocas instrucciones ¿no? entonces pensemos eso dentro de un videojuego a veces en videojuegos uno tiene tantísimas imágenes y tantísimas cosas que tiene que intentar con muy pocos elementos generar un terreno, generar árboles o generar cosas de ese estilo como uno tiene una limitación que tiene que meter el videojuego en un disco que tiene cierto tamaño, etcétera, etcétera cuanto más pequeño sea el programa que los genere mejor y en esa idea de esas recursiones que sean sencillas y que den lugar a mucha, a mucha riqueza, pues están debajo los, los fractales. Los fractales, el futuro, eso son palabras mayores. Pero en cuanto a aplicaciones prácticas de los fractales, no sé, seguro que están ligados a la potencia que tengan los ordenadores y que ha crecido enormemente los fractales van a estar ahí quizá dentro de la máquina donde nadie los vea pero van a estar ahí pero después va a haber una parte pública que va a ser pues que seguiremos viendo el conjunto de Mandelbrot del eh, triángulo de Sierpinski en resumidas cuentas como muchas cosas matemáticas, a pesar de que la tengamos, las tengamos todos los días dentro de nuestro móvil, en nuestras manos o lo que sea, normalmente pasan desapercibidas porque son muy difíciles de explicar. Y en el plano matemático y en el plano de las aplicaciones técnicas, por así decirlo, pues seguramente estén ahora mismo funcionando muchos fractales dentro de los chips y e incluso el universo tiene una no naturaleza fractal en el sentido de que hay, hay varias estructuras que se van repitiendo a diferentes escalas ¿no? y sí que hay modelos matemáticos, claro uno no puede observar el universo desde fuera donde se ven ciertos filamentos que están unidos así de una forma curiosa ¿no? que recuerdan un poquito a los fractales